formes parte de CGT, es que no apoyes a CGT. De Calón no se ha visto la necesidad de reprimir sindicalmente prácticamente nunca a nadie. Es porque no ha tenido un sindicato combativo delante nunca. Lo que hacen es intentar quitarnos de en medio a toda costa. La sanción a nuestra compañera Monse se produce en un contexto de movilizaciones convocadas en solitario por CGT, movilizaciones vinculadas a la negociación de convenio colectivo. Cuando acababa de acabar la primera convocatoria de movilizaciones, que fue un éxito, nos encontramos con ya no con una sanción, o ni con un aviso de sanción, sino con un despido. Es un caso de represión sindical brutal, como no habíamos visto aquí en, en muchos años. Mi lucha se centra en reivindicar los derechos de las compañeras, no y a partir de ahí pues empieza a recibir una serie de conductas ¿no? que el resto de mis compañeros de la sección sindical no recibe simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? sindicalista, en un sindicato combativo. Estamos aquí en Ruestap, que es un lugar que eh, gestiona CGT, es un pueblo que está aquí en el Pirineo, en la zona de Prepirineo de Huesca y es bastante acogedor. Al lado del Pantano de Yesa, ...en el que podemos debatir sin ruidos, con calma, sin interrupciones... ...creo que desde nuestro sindicato debemos hacer un uso más habitual de él. En CGT tenemos un tesoro entre las manos que es este pueblo... ...y un pueblo que podemos modelar a nuestro gusto y en función... ...a todos los principios y a toda la, la ideología que defendemos... ...por eso para mí Ruesta es la materialización del sueño. Yo invitaría a toda la afiliación a que se acerque a Ruesta cuando pueda...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 La sanción a nuestra compañera Monse se produce en un contexto de movilizaciones convocadas en solitario por CGT, movilizaciones vinculadas a la negociación de convenio colectivo. Nosotros, para nosotros es muy curioso que no fueran ni antes ni después de las movilizaciones, sino justo cuando acababa de acabar la primera convocatoria de movilizaciones, que fueron un éxito, eh, nos encontramos con ya no con una sanción o, ni con un aviso de sanción, sino con un despido. Entonces. Tenemos que es un caso de represión sindical brutal, como no habíamos visto aquí en, en muchos años. Desde la sección, bueno, eh, les dijimos a la empresa que se que si tomaban esa decisión ellos mismos, que el conflicto ya no era solo con la sección sindical de CGT de SEAT, sino con toda la organización, así se lo hicimos llegar, y acabaron rebajando esa intención inicial de despido a una sanción de 60 días por algo que nos parece completamente absurdo y entendemos que es un caso claro de represión sindical. Actualmente ya he cumplido con la sanción, eh, junio y julio estuve sancionada de empleo y sueldo, eh, tuvimos una mediación en la que la empresa pues, no se prestó a tener ningún tipo de diálogo y ahora estamos pendientes del de juicio que será el próximo 28 de octubre. Doncs ara mateix està pendent de judici, tenim judici el 28 d'octubre, eh, Van fer una conciliació prèvia a la via judicial on no es va arribar a cap a amb l'empresa perquè l'empresa no està disposada a parlar amb la treballadora i en aquest judici es dirimirà si, com nosaltres al·leguem, ens trobem davant d'una vulneració de drets fonamentals, fonamentalment del, del dret a la igualtat i no discriminació pel fet de ser dona per raó de gènere de la Montse i també pel seu dret a la llibertat sindical per ser una militant sindicalista de la CGT. Mis inicios en SEAD eh, empiezan por un despido nulo eh, en el que Fui despedida y ese despido nulo es por discriminación de género y cesión ilegal de trabajadoras, entre trabajando por ETT, eh, me reincorporé de plantilla tras haber ganado ese juicio que os comento de despido nulo. Después de ese despido empiezo una actividad sindical más en colectivo, más pues, dentro de la organización de la CGT. A partir de ahí me centro sobre todo en los derechos de las trabajadoras, en conseguir aquí una igualdad. Hay un porcentaje de trabajadoras que, comparándolo con el resto de empresas del metal, sí que es un porcentaje alto de trabajadoras, ¿vale? Pero aún así sigue habiendo muchísimas diferencias. Entonces me centro mucho en esos derechos y obviamente pues eso no gusta a la empresa, ¿no? ...y a partir de ahí pues me veo en una serie de conflictos continuos... ¿no? ...en los que bueno, yo continúo con mis reivindicaciones... ...continúo con ese trabajo sindical... ...obviamente la sección sindical continúa también con esos trabajos... ...hacemos muchas incidencias en que se negocie un nuevo plan de igualdad... ...porque el que teníamos anteriormente era un plan de igualdad... ...totalmente obsoleto... ...actualmente estamos en negociación de ese plan de igualdad... ...pero CGT sigue proponiendo muchas medidas que bueno... ...todavía está por determinar... ...pero de momento no... no tiene tiene pinta que en esa negociación, esas medidas que está planteando la CGT se vayan a acabar implementando. Sí que es verdad que la Montse es como el paradigma eh, una vulneració de una vulneración de derechos fundamentales para exercir el derecho a la libertad sindical. También ho hemos visto otros trabajadores y trabajadoras. A la resta del sector la veritat és es que jo el que conec millor set, per tant, estaria dient una munt mentida si et confirmo, pero sí que es veritat que a la resta de sectors ens trobem amb aquestes amb dificultats per part de l'empresa, per de les empreses en general, de acceder a conciliar la vida laboral i familiar dels treballadors i les treballadores. És molt difícil, sempre posen entre bancs. Molt sovint ens trobem en que los treballadors tenen un sistema de treball a torns rotatius i el que peticionen es, es precisament un dels torns, poder treballar en un dels torns. les empreses eh, ya de forma automática denegan qué derecho porque no entra dentro del seu sistema organizativo con el artículo 34 .8, que habla del tema de la adaptación de jornada precisamente sí que permetria a este tipus tipo de adaptaciones. ¿Y qué nos pasa? Que cada dos por tres estem a judici para qué este tipo de juicios, para qué este tipo de casos. Si sí, es un tema generalizado en todos los actores de Cataluña, como, al menos, como al mínimo mínim el que yo conecto. Yo, eh, a base de pedir eh, derechos colectivos, llega un momento en el que esos derechos colectivos que yo estoy peleando, eh, necesito hacer uso de ellos, sí como es en la conciliación, sobre todo con el tema del COVID. Y cuando empiezo a exigir una conciliación, una adaptación de jornada, pues empiezo a verme, sobre todo, con muchísimos más problemas, más represiones, actitudes hostiles y, bueno, una persecución que hasta día de hoy, pues yo interpreto que todavía no ha cesado. Sobre todo remarcar que yo he solicitado que se haga un protocolo, pero no solamente por los hechos que han ido sucediendo y que se han ido acumulando, sino porque yo aún no he tenido la reparación del daño de esas actitudes que estoy denunciando, ¿no? Y la, reparador, la reparación del daño es una de las primeras cosas que deberían de ponerse por encima de la mesa, ¿no? Sí, efectivamente, el que nos es que SEAT, como tantas otras empresas, malauradamente, sembla que no entengui que existeix un dret que es el dret a la conciliación de la vida laboral y familiar y que la mayoría de trabajadores y trabajadoras, en el seu cas, la mayoría de trabajadoras que son las que més exerceixen aquest dret, doncs, eh, tenen dret a, a reduir la seva jornada y adaptar la seva jornada segons las les seves necessitats sempre que siguin raonades i justificades i el que ens trobem és que molt sovint els treballadors i les treballadores ho acrediten, acrediten aquestes raons, però si no vol adaptar la jornada de la manera que ho demanen aquests Trabajadores y trabajadoras. Y a vos, de Najurisi, para que esta cuestión. Actualmente, pues me encuentro realizando el turno de 9 a 5, que es la pelea más grande que he tenido para hacer una adaptación horaria y con lo que me estoy encontrando es que no quieren adaptarme los periodos de descanso al turno que yo tengo. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo soy la única persona en todo Seat Martorel que trabaja durante 4 horas 50 seguidas, porque el resto de mis compañeras y compañeros trabajan durante 2 horas y siempre tienen un descanso por acumulación de fatiga y luego reanudan la, el trabajo. Me encuentro con que soy la única persona que trabaja casi cuatro horas seguidas sin un descanso, no me adaptan los descansos para que yo pueda tener tiempo para comer, por lo tanto me pego casi toda mi jornada laboral que tengo que decidir entre comer o muy temprano o acabar comiendo muy tarde y sobre todo estoy exigiendo una evaluación de riesgos psicosociales y física para que realmente evalúen el puesto que yo estoy realizando, los puestos que yo estoy realizando, también a nivel de discriminación, a nivel de examen para o de, de sexo. Eh, sí que nos hemos encontrado, por ejemplo, en el tema de la Monse, que eh, esta empresa doncs, no ha tirado endavant un protocolo de que és que las personas que ellos querían que formaran parte del protocolo, la Monse les rebutjava. La realidad es que si la trabajadora no se troba cómoda con las personas que han de a esta investigación, la empresa se puede servir altres unas otras y tot una empresa externa. Pero debería ser la empresa, en todo caso, la que prende estas medidas y fins al momento no lo ha fet. Mi lucha se centra precisamente, sobre todo, de una forma más profunda en reivindicar los derechos de las compañeras, ¿no? Y a partir de ahí, pues, sigo, empiezo a tener, pues, una serie de... Empiezo a recibir una serie de conductas, ¿no?, que el resto de, mi, de mis compañeros de la sección sindical no recibe, ¿no? Obviamente, yo las entiendo que ese tipo de conductas que recibo es... ...pues simplemente por el hecho de ser mujer ¿no?... ...sindicalista en un sindicato combativo... ...además en una empresa masculinizada... ...en una sección sindical masculinizada... ...y eso pues de alguna forma choca... ...con lo que aquí hasta, hasta ahora se estaba viviendo. También recordar que la compañera Monse... ...trabaja en el taller 8... ...fue uno de los talleres donde más movilización hubo... ...y ella tuvo, tuvo gran, gran parte eh, eh, de implicación... En, ...en esas movilizaciones... ...de hecho... Eh, fue clarísimo que fue eh, para intentar parar todo aquel movimiento de aquellos días. Eh, bueno, entendemos que no lo consiguieron y seguiremos en nuestra pelea, en todas. Y toca que la acción sindical Realmente, pues por por estar reivindicando, por ser de, de una forma... Eh, sindicalmente proactiva, pues evidentemente pues, eh, he estado significada y eso ha acabado derivando en una serie de situaciones que he tenido que sufrir. Que esto sigue, que vamos para juicio y que esperamos que todas las empresas que actúan con esa represión se lleven su merecido. Gracias.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 desde nuestro sindicato debemos hacer un uso más habitual de él porque llegas aquí y la paz interior y las ideas que se te pueden ocurrir son brutales viendo todo lo que podía haber pasado aquí, todo lo que se ha vivido aquí y cómo está a día de hoy actualmente. para nosotros, particularmente, tiene un valor eh, simbólico y emocional muy importante. Es un proyecto de la Confederación que radica en Aragón, al que le tenemos bastante cariño y fruto de ese cariño lo propusimos en la conferencia sindical que hubo primeros de año. Se aprobó por la totalidad de, de los asistentes el celebrarlo en resta precisamente. También es verdad que es una forma de darle vida a este proyecto confederal y de intentar revitalizarlo un poco, sobre todo después de la época de pandemia que hemos pasado y tal, os habéis afectado a todos los negocios de tipo hostelería y tal y, y consecuentemente afectado a Ruesta. Nos hemos reunido gente del metal, compañeros y compañeras de metal, pues para debatir, intercambiar opiniones sobre ecologismo, antimilitarismo y otras cuestiones que nos interesan y nos importan. En estos sitios siempre se crea un lazo, no solamente eh, durante la jornada, sino luego, pues, la convivencia entre nosotros y siempre. Siempre ayuda a lo que tanto decimos como el apoyo mutuo y, y el estar todos juntos y el, y el sentirnos todos algo más que un sindicato, sino compañeros. Esto es eh, una escuela de debate que se ha hecho desde la Federación del Metal. Eh, es para que tanto afiliados como, como delegados de, del metal eh, puedan debatir, puedan eh, formarse, porque al final el debate también es formación, sobre todo para los delegados y delegadas es muy importante que, eh, que estén formados ante cualquier conflicto o cualquier situación que puedas vivir en los puestos de trabajo. En los temas a tratar de hoy, la precariedad, eh, el antimilitarismo, deberían ser unas bases que deberían estar presentes en toda la sociedad, no solo en los sindicatos. Este sindicato es eso: luchar contra la precariedad, luchar contra cualquier cosa que haga, que sea un mal contra nosotros mismos y debatirlo y luego exponerlo fuera es primordial. Y las ideas que se saquen de aquí no solo deberían de quedarse aquí, deberíamos de sacarlas al al resto de los ciudadanos. No vale que mi compañero me diga, sí, la precariedad está en la sociedad y ¿qué hacemos? Hay que sacar ideas para saber qué hacemos. Entendemos que las jornadas, estas jornadas se deberían de, de hacer en Ruesta porque al, al no ser los típicos encuentros que tenemos como sindicato en los que se toman acuerdos y hay debates mucho más serios, mucho más profundos, entendíamos que Ruesta era el, el sitio ideal, primero para fomentar Ruesta a nivel de organización y a nivel también popular, como un lugar de encuentro y un lugar que con un espacio natural yo creo que es totalmente inmejorable y algo algo que es digno de ver y entendemos que es una, una oportunidad para, eso para fomentar la participación y la utilización de Ruesta como... Como, ...como algo del sindicato y algo como algo como que el sindicato tiene que fomentar la participación. En el día de hoy pues estamos debatiendo y tratando sobre sindicalismo, eh, eh, antimilitarismo y ecologismo... ...y bueno mañana eh, hablaremos, trataremos el tema sobre, sobre represión sindical. Venimos a Ruestra pues básicamente para aprovechar este, este espacio tan, tan privilegiado que tenemos a la CGT... ...y para, para apoyar a estos pueblos abandonados que tenemos... ...en el Estado Español. No está, hace muchísimos años que, que estamos viniendo aquí... ...la familia, mis hijos, mi marido... ...desde el año 88... ...nada más entrar, mmm, la energía que hay te envuelve... ...porque yo llego aquí y como que me olvido de todo... ...lo que dejo atrás y, y vivo el momento. He venido este fin de semana además acompañado por mi, por mi familia pues eh, los críos pues, para que disfruten en lo posible de este entorno y yo pues para participar en, en, en estas jornadas de debate con unos temas muy interesantes y de, y de plena actualidad y disfrutar del entorno tan majestuoso que, que nos ofrece esta población. ¿no? Miguel Fadrique nos pidió si podíamos hacer un, un curso, una ponencia, un debate, un taller sobre anarcofeminismo. Y la compañera Monse, que es secretaria de género de Cataluña y, y también del metal, dijo, pues venga, vamos unas cuantas. Y bueno, esta tarde, pues hacemos un taller de debate de anarcofeminismo. Y bueno, para poner en común diferentes situaciones que nos encontremos en el día a día de las empresas. Tres preguntas un poco para que... Cada uno de vosotros deis eh, la reflexión o el punto de vista que tenéis. Es un sitio único, rodeadas de naturaleza, que invita a la reflexión y que ayuda a desconectar precisamente de todas las presiones que sufrimos. Y yo vine a Ruesta cuando, cuando esto nos llegó a la CGT, hace como 20 años o bueno por ahí, y llegué que no había ni caminos, había que disfrutarlos. Y bueno, a ver si puedo dar una vuelta por aquí y ver la diferencia. Nos hemos juntado en estos debates, eh, pues eh, un poco la, la gente que llevamos unas, unos, eh, que defendemos pues unos ideales y tal y en base a que tenemos eh, no solo en común pues, pues lo que defendemos, sino pues, eh, pues un poco lo que se está viendo, la represión que estamos sufriendo, que, que, que, que lo tenemos también todos en común, o sea, que, que en base a que defiendes unos, unos ideales, unos derechos y tal, pues. Eh, es común que, que trabajes en la empresa que trabajes, sobre todo en las multinacionales, pues sufrimos la misma represión. De vez en cuando hay que reflexionar, hay que debatir eh, en la situación que estamos viviendo desde el punto de vista sindical, de cómo defendemos nuestras, eh, nuestros planteamientos y nuestras contradicciones en temas como el antimilitarismo o la, o la ecología con empresas de trabajo en las que, en las que generamos mucho CO2... Eh, todo el tema antirrepresivo, que, que tenemos que, que pelear por nuestros delegados y delegadas eh, que sufren la represión eh, cada día en las empresas, sobre todo en las multinacionales, pero en cualquier empresa, y además en concreto pues eh, cómo abar abarcamos y cómo trabajamos el tema feminista dentro de las empresas, porque es importante que tengamos no solamente un mensaje, sino también unas acciones concretas en ese terreno. Y hacerlo aquí en este entorno, eh, por una parte... ...decepcionante por lo que significa la situación que tiene... ...el, el pantano y el propio pueblo de, de Ruesta... ...que podía eh, generar muchas más actividades y tal... ...pero hemos tenido muchos conflictos con la Che... ...pero es un ambiente paradisíaco... ...en el que estamos tranquilos y tranquilas... ...en el que podemos debatir sin la presión... ...del día a día que tenemos en las fábricas... ...para sacar conclusiones y para intentar... ...mejorar la actividad sindical de todas nuestras secciones sindicales en el metal lo que intentamos es de que esas contradicciones, a ver cómo las podemos ir solucionando poco a poco y que el sindicato no sea sola, solamente una reivindicación laboral, sino que sea también otra, otra reivindicación más importante que es cómo cambiamos la sociedad. Hemos acordado en, en la FESIM que, que cada año vamos a intentar hacer este tipo de jornadas para salirnos del, del día a día que nos, nos lleva siempre de cabeza. Aparte de todo esto, pues tiene un paisaje envidiable, es un entorno muy agradable y os invitamos a que asistáis y a que vengáis a conocerlo. Me gustan el tabaco y la cerveza. Este fin de semana se hace en la, la escuela antimilitarista ¿no? y eh, desde mi punto de vista y desde mi profesión es interesante, soy sanitaria y la realidad es que lo de matar gente va en contra de mis principios, lo que hacemos es curarla. Desde mi punto de vista las armas no tendrían que existir y el mundo sería mucho mejor y mucho más libre. He venido a Ruesta para participar de la Escuela Libertaria, un poquito para conocer la, las luchas que se están llevando a cabo, tanto desde dentro de los propios centros de, de trabajo para ver cómo se está estructurando la lucha desde las secciones sindicales ¿no? para ver cómo esta contradicción entre los propios movimientos antimilitaristas y el hecho de encontrarte eh, dependiendo de tener que trabajar en, en una empresa armamentística para poder alimentarte y para poder eh, salir adelante y desde otra vertiente también pues para ver cómo desde otras líneas pues podemos tejer estrategias conjuntas para eh, desde esta perspectiva antimilitarista y sobre todo desde el momento actual en el que nos encontramos, donde bueno está sucediendo la, la guerra de, de Rusia contra, contra Ucrania, eh, y ver cómo delante de, de esta certeza y de esta situación en la que nos encontramos podemos luchar conjuntamente. Y lo que venimos a, a participar es la aspiración máxima del antimilitarismo, acabar con el militarismo, acabar, desmilitarizar, acabar con las guerras, y luchar contra la violencia rectora, la violencia que rige las relaciones humanas en forma de dominación y violencia. Vamos a plantear dos, dos pasos, el primero es la resistencia civil, para qué ha valido y traemos un estudio que se ha hecho en Estados Unidos importante de por qué es eficaz y cuándo. Y en segundo lugar vamos a hablar de cómo es necesario que el, los movimientos de toda índole que buscan la transformación social dibujemos una alternativa de defensa diferente a la militar, defensa de otras cosas, defensa con otras metodologías, defensa de otra gente. Yo creo que está siendo muy interesante, eh, a mí particularmente es un asunto que siempre me ha interesado mucho y del que se pueden extraer eh, muchos eh, aprendizajes para otras muchas luchas partiendo de vista desde la propia desobediencia, desde las acciones eh, no violentas y desde la estrategia eh, organizada en colectivos eh, asamblearios y autogestionados. No es la primera vez que asisto y había asistido a anteriores ediciones y es una manera de encontrarnos con personas de diferentes territorios, conocernos y conocernos en otros ámbitos más sociales, que pienso que es muy importante para cambiar también la sociedad y el mundo nuevo que nos estamos planteando. Recuperar estos pueblos, a pesar de los años que llevamos, pues es importante y además es una cosa que tendríamos que hacernos nuestra como organización, que a veces está un poco abandonada, ruesta y la tenemos que reivindicar para poder hacer todas las jornadas y todos los encuentros. Vengo hoy a Ruesta, este encuentro, como ponente para hablar de memoria y de lucha LGTBIQ en todo el, el periodo de, del franquismo y, como no, también en lo que vamos de democracia. Yo hubiera ido a cualquier lado, porque lo importante también es lo que vayamos a hablar, debatir, aprender y, y, y poner en común estrategias, ¿no?, pero me parece que así, además, en este entorno, aún tiene mucho más valor. He venido a Ruesta a pasar unos días maravillosos. Además, eh, voy a dar una de las ponencias que, de esta escuela, que tiene relación con lo que es el ecologismo y el militarismo, el ecologismo y los ejércitos, eh, que están muy relacionados, aunque no es un tema muy conocido, entonces espero que sea interesante para todas las personas que vienen aquí. Es la cuarta vez que vengo ya a Ruesta, este pueblo precioso que, que tiene vida, pero todavía hay que adquirir un compromiso, toda la afiliación de CGT, un compromiso colectivo de darle más vida todavía para que el proyecto de, de Ruesta salga adelante y, y sea un ejemplo. ¿no? Y llevo aquí ya desde el miércoles eh, pues un poco unos días de desconexión del mundo urbano de, de Bilbao, eh, y aprovechando las, eh, la Escuela Libertaria de este fin de semana. Hay que aprender. ...y conocer un poquito los alrededores... ...lo que pasa con el pantano... ...todo lo que quieren hacer, etcétera... ...me parece vital el poder denunciarlo... ...estando aquí y conociéndolo... ...viendo como el pantano está prácticamente seco... ...nosotros que hablamos de, de la emergencia climática... ...pues es un ejemplo claro... ...de lo que es la emergencia climática... ...y también de las luchas que se pueden hacer... ¿eh? ...si lo hacemos mucha gente juntas". -"Es una buena experiencia para... para para intercambiar, y, intercambiar pues sensibilidades y, y, y para encontrarnos gente de diferentes comunidades. Pues En la comida, por ejemplo, hemos podido encontrarnos con personas de diferentes partes de, del territorio donde hemos podido pues, pues compartir un poquito de, de nuestro día a día y, y algunas ideas que, que van un poquito más allá. Se favorecen las relaciones personales y, y eso de tejer redes que siempre eh, es tan importante para los momentos sociales. Así es que, bueno, yo creo que merece la pena conocerlo y aprovechar este tipo de, de encuentros eh, precisamente para ahondar en esas estrategias comunes que, que debemos eh, a desarrollar eh, con más asiduidad. Tiene unas posibilidades eh, muy interesantes para, para desarrollar y a la vez tener esa relación con, entre la afiliación y entre las, las y los que... ...caminantes de, de la ruta de Santiago ¿no?... ...porque recordar que el camino de Santiago pasa por aquí... ...hacia Sangüesa. He venido con mi padre y con unos amigos... ...de, de mis padres... ...y estoy aquí porque... ...mi padre tenía que hacer u, unas cosas y... ...vamos a pasar el fin de semana aquí... ...y yo voy a estar... ...pues jugando... ...con los amigos que estén aquí... ...sí, es la primera vez que vengo... ...es un pueblo que es el pueblo de CGT... ...es el pueblo de toda la organización... ...está además en un marco natural incomparable... ...y además creo personalmente que es la... ...materialización del sueño... ...hay que entender que... Eh, ...los anarquistas... Eh, ...aspiramos a un mundo autogestionado... ...y al mundo en el que podamos tomar las riendas de nuestro destino... ...ahora mismo CGT tenemos un tesoro entre las manos... ...que es este pueblo... ...y un pueblo que podemos modelar... ...a nuestro gusto y en función... además eh,